El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial emitió el dictamen y el título de registro sobre el escudo, el lema, la mascota y el eslogan de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tendrán una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración. Al contar con este registro de marca se permite prevenir actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma. El rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, entregó el nombramiento de director de investigación y posgrado a Cristóbal Noé Aguilar González, hecho que enmarca la transición de coordinación general a dirección. El doctor Cristóbal Noé destacó que el cambio de denominación viene a fortalecer la labor y la estructura interna de la dependencia universitaria, lo que permitirá brindar más apoyo a investigadores y a la formación de recursos humanos en programas de posgrado de gran calidad. El Centro de Posgrado y Capacitación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UADC llevó a cabo el inicio de cursos de sus programas de posgrado. Actualmente se encuentran inscritos más de 190 alumnos en los posgrados que se ofertan como la maestría International and Comparative Human Rights Derechos Humanos con Perspectiva Internacional y Comparada, siendo el primer programa de posgrado en modalidad bilingüe y que se plantea a futuro para impartirse únicamente en inglés. Modelos Económicos de las Regiones de México es el nombre del libro presentado a través del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Máxima Casa de Estudios y coordinado por el maestro investigador de la UADC, el doctor Alejandro Dávila Flores. El libro forma parte de un segundo trabajo de investigación de la Red de Economía Regional en la que colaboran diversas instituciones nacionales y es una herramienta que ofrece conclusiones sobre el desarrollo económico de cada una de las regiones. Vinculación la Fundación de la Universidad Autónoma de Coahuila, en conjunto con la cadena de supermercados HTV, -E convocan a estudiantes de nuevo ingreso inscritos a las Facultades de Ciencias Químicas, Medicina, Unidad Saltigo y Torreón y la Escuela Superior de Ingeniería Adolfo López Mateos a registrarse en el proceso de selección para la asignación de becas de manutención Carrera Completa de la Fundación UADC HTV -E para el ciclo escolar 2019-2020. Los aspirantes deberán llenar el formato de solicitud y enviarlo contestado junto con el resto los documentos solicitados al correo coordinación arroba la recepción finaliza el 12 de septiembre Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber